la tienen a nuestra querida Lidia cómo estás bienvenida ¿Cómo está, Grigo? buen qué día gusto, qué placer mismo. aquí viernes para un poquito darles eh, otro otra cara de lo que se vive en la ciudad de La Paz De Cierto. repente, y un poquito Darnos este tiempito para desestresarnos Y hablar de algo más alegre, de las diferentes actividades Culturales y folclóricas que se vive Cada semana en la ciudad de La Paz Y por qué no decirlo a nivel nacional Porque nuestros hermanos residentes En diferentes departamentos También tienen sus actividades Sin duda, sin duda eso no se detiene obviamente. No se no detiene no para nada. nada Está dentro de nuestras tradiciones, nuestras costumbres Así es el boliviano Y bueno, después de una semana súper complicada con marchas, con bloqueos con noticias de repente malas llega el fin de semana y el boliviano y la boliviana hace su preste, hace su cumpleaños hace su boda, hace su aniversario y bueno, dos días de olvidarse de todo para nuevamente el lunes retomar las actividades. <risa> <¿Qué cosa? risa> ¿O no es así? Tú lo has descrito, sí, lo has descrito con absoluta precisión. <risa> Exactamente. Bueno, vamos, vamos al fin, ¿de qué no, nos espera? Nos vamos, qué nos pasó, vamos. Lo que viene? ha sucedido Dale. estos pasados días, precisamente Coroico estuvo de fiesta, eh, se han celebrado los 211 años del milagro de la Virgen de la Candelaria. Y yo decía, ¿qué milagro había hecho la Virgen de la Candelaria en Coroico? Nos cuentan los comunares que en el año, un 20 de octubre de 1850, Once, salvó a los habitantes de esa bella tierra de un asalto preparado por los caciques en ese entonces. Mira. Ese fue el milagro que le había hecho la Virgen de la Candelaria y esta actividad se ha realizado con una entrada folclórica este pasado 19 de octubre allá en Coroico. Recordemos que Coroico es uno de los primeros municipios en ser declarado como municipio turístico. Primero por la distancia es casi estamos a dos horas y media de la ciudad de la paz y esta tierra maravillosa pues que prácticamente hoy por hoy es un lugar que reciba muchos extranjeros diariamente por qué no decir que era fin de semana y bueno un lugar maravilloso así que estuvo de fiesta coroico este pasado 19 el 20 ha sido su diana folclórica 10 fraternidades las que participaron y estuvieron festejando precisamente estos 200 años del milagro de la virgen de candelaria acá 211 años de la Virgen de la Candelaria allá en la población de Coroico ahí están los residentes los habitantes eh, se mandaron la fiesta con diferentes eh, conjuntos con bandas, la alegría obviamente de nuestros hermanos coroiqueños se ha vivido durante dos días, ahí está la danza de la Cuyahuada, que fue una de las danzas bailadas dentro de esta festividad en honor a la Virgen de la Candelaria recordando los 211 Años más de 10 fraternidades que han participado dentro de esta festividad. Esto es lo que pasó el pasado 19 de octubre. Buenísimo. Ahora Ahí nos está. vamos por la segundita, porque este fin de semana eh, Gran Poder va a estar de fiesta. Le cuento, gringo, la iglesia del Gran Poder va a estar como un fin de semana cuando empiezan las recepciones sociales del Gran Poder. Ajá. Porque cada uno de los bloques y algunas fraternidades están de aniversario. Vamos a empezar con el aniversario del bloque mayor de la Fraternidad Espectacular Transporte Pesado del gran poder que está a la cabeza de los pasantes don Freddy Cusi, eh, Evelyn de Cusi, el, el señor Joaquín Guaki, la señora Guadalupe de Guaqui, invitan a celebrar el décimo tercer aniversario del bloque mayor de, de la fraternidad espectacular Morenada Transporte Pesado, al llevarse a cabo este domingo 23 de octubre a partir de las 10 y 30 de la mañana en la iglesia Gran Poder, ubicado en la calle Antonio Gallardo. De esta manera estarán bailando y celebrando su aniversario posteriormente en caravana folclórica a la gran mansión de los transportistas local Virgen de Asunción, ubicado en la calle Zagárnaga, esquina y Mayo. Estarán grupos nacionales e internacionales amenizando este aniversario del bloque mayor de la fraternidad espectacular Transporte Pesado. ¡Vámonos, vámonos para la tercerita, señores! Luego de esas imágenes, ¿ha visto esos trailers? Impresionante Realmente, no solamente la fraternidad, cada uno de los bloques de las fraternidades Hacen sus ensayos, hacen sus aniversarios Pero lo hacen pues con todo, es Está espectacular claro. Y esto es lo que va a ocurrir este fin de semana Nos vamos con la tercerita porque este es el aniversario del bloque sociocultural Sumac maquineros la invitación que celebrará el aniversario del bloque sociocultural Sumas Maquineros del Gran Poder de la tradicional morenada comercial Eloy Salmón de los Señores Maquineros, el mismo que se llevará a cabo este domingo 23 de octubre en el Santuario Jesús del Gran Poder a las 12 del mediodía con 30 minutos, pasada la ceremonia religiosa. En Caravana Folclórica se dirigirán al Salón de Eventos Mansión en la zona Entre Ríos. Igual estarán con grupos nacionales e internacionales y estarán bailando de esta forma. Es, eh, ¿Esto es morenada? Morenada. Ajá. More las morenadas se mandan la parte. Sí, Realmente es... es increíble, no solamente la fraternidad, sino los bloques de las fraternidades que prácticamente hacen fiesta año entero. Esto está en la tercerita, nos vamos a la cuarta, cuarta actividad, 30 años de aniversario de la fraternidad Fanáticos del folclore en Gran Poder. En imágenes, esta es una de las fraternidades más representativas que tiene Gran Poder. Ahí están las señoritas guías. Estas son imágenes de la pasada, de esta gestión, Gran Poder 2022. Y bueno, esta fraternidad está cumpliendo 30 años de vida. Y bueno, la junta de pasantes 2023, Omar Chuquimia, su distinguida esposa Ana María de Chukimia, Eliseo Condori, su esposa Ruth Bernardo Cordero, su esposa Irma Ricardo Morales, su esposa Rosa invitan a celebrar los 30 años de bodas de Perla de la Fraternidad Fanáticos del Folclore en Gran Poder a llevarse a cabo este domingo 23 de octubre prim, eh, con una misa a las 9 y 30 de la mañana para luego irse en caravana folclórica hasta el Salón de eventos del eh, que se encuentra en la avenida entre ríos para luego disfrutar de grandes grupos nacionales como internacionales que llegarán por ejemplo la agrupación samurai desde méxico Mira un desde grupo de México, de México. sí ¿Qué tal? desde México y estas personas de fanáticos del folclore son de alguna actividad eh, comercial o de... Bueno, este, son de diferentes ah, de diferentes rubros, ah, de diferentes grupos dentro de los fundadores vamos a encontrar de esta fraternidad son hermanos bordadores ah, bordadores, ah, bordadores de familia de bordadores de artesanos pero también de diferentes rubros desde pollereras entre otros los fanáticos siempre han sido una de las fraternidades más representativas dentro del gran poder tiene años de haber ganado el primer lugar y esta fraternidad este fin de semana va a ser el aniversario cumpliendo sus 30 años de vida dentro Buenísimo. de esta festividad. Buenísimo, me impresionas Lidia porque a todo lo que te pregunto siempre me respondes, ¿no? <risa> yo algún rato digo, por ahí le pregunto, ahora me no, mira, no sé esa parte, pero nunca te dice no sé la Lidia, todo sabe, qué increíble, impresionante. <risa> ver, súper informada, súper informada. ¿no? Bueno, yo... tantos años en este sí, ya obviamente. 20 años también, 20 desde años. colegio en realidad. Claro a esta actividad de familia, desde los abuelos que bailaban, han pasado fiesta, mis papás claro. han continuado con esa tradición. Yo he estado desde pequeñita, claro. he crecido dentro de esta actividad cultural y folclórica, he hecho muchos programas folclóricos, y le digo, gringo, la gente, los folcloristas, nuestros hermanos que llevan en alto nuestro folclore, no se olvidan de la Lidia. Y no, muchas veces que he ¿cómo? llamado y he, he hablado con ellos, Imposible. me dice Lidia, Lidia, recuerdo tus primeros programas, tú has sido una de las primeras cholitas que apareció en pantallas, haciendo este tipo de programas en actividad folclórica. Hoy por hoy hay muchas cholitas, y yo le digo, qué lindo, porque has han seguido abierto, a nuestros pasos. Has abierto sí. huella, pues has hecho la huella sí. y han seguido los otros, las otras, ¿No? Sí, ahí y, está, bueno, seguimos con más. Sí. Cerramos los fanáticos, nos vamos a lo que va a ser, se ha, se ha, se ha ido dudando la participación de la ¿Qué, entrada ¿qué universitaria. Ver, perdón, un segundito, sí. ¿Qué, ¿Qué? eran esas luces? Luces, luces LED en las polleras. Pero escúchame eso. Mire, mire. Esta es novedad total. Ya do, No, no es novedad, ¿No? para nosotros no. no Esto es de supuesto. los fanáticos. Hace tres años aproximadamente, ah, nuestros miras. hermanos artesanos han ido realizando este tipo de innovaciones en los trajes, no solamente de morenos en una primera instancia, sino ahora de las mujeres de pollera. Qué este año entró incluso con mantas que tenían luces LED. ¿Por qué, por qué le digo? ¿Por qué se pusieron? Porque esta fraternidad entra a horas de la noche. Entonces para ser más visibilizados, qué belleza, qué bonito. no las novedades pues de estas manos mágicas, mágicas de nuestros hermanos artesanos, los autodidactas, no maestros bordadores también se les dice, Full creatividad. así que mis respetos para ellos. Impresionante, qué lindo, mira, qué, ¿Qué belleza, les parece. ¿no? Y che, aún son te, te los te pasos. Imaginas, ¿Te imaginas hacerte un terno, no? ¿No? El Diego, por ejemplo, que sale de aquí a las 12 de la noche, una de la mañana después de su programa con su terno, ¿no? con su LED ahí caminando por la calle. Súper iluminado, ni cómo maravilla. perderse. ¿No? Una maravilla. Bueno, no. perdón, te interrumpí. Seguíamos. Bueno, eh, entrada universitaria, sí. dijiste, ¿no? Ha estado muy discutida sobre sí. los hechos que se ha vivido el pasado sí. fin de semana. Sin embargo, aprueban, ya nuevamente han lanzado, se va a realizar la entrada universitaria. Este fin de semana va a darse inicio en el puente de la Cervecería Boliviana, en la Avenida Montes, para luego culminar en el Parque Urbano Central. O sea, van a descender desde la Montes, la, Montes, la el... Pérez Velasco, San sí, Francisco, San Francisco, San Camacho. Por la Camacho y, y llegan hasta el parque, parque urbano pasando el mercado Camacho sí. diríamos, ¿no? Y Un poquito ahí, más ahí abajo si hasta ahí, ahí llega. Culmina. ¿Cuántas son? ¿Cuántas eh, fraternidades son? ¿Perdón? ¿Cuántas eh, cuántas agrupaciones son las que participan? Más de 60, 60 conjuntos ya. los que van a participar dentro de lo que es la entrada universitaria con las diferentes danzas. Yo decía se estaba poniendo en, juicio, en tela de juicio la entrada por lo sucedido el pasado fin de semana, Correcto. yo decía pero también de corren riesgo artesanos que ya habían preparado los trajes claro, las claro. bandas de música, todo lo que refiere a una actividad cultural o folclórica así que tuvieron nomás que darle el tarjeta verde, luz verde para esta actividad y bueno y Hoy vengo a comentarle también gringo que sobre esta actividad se va a realizar un concurso de fotografía para estudiantes docentes y universitarios. Ajá. Este concurso de fotografía es captar las fotografías de diferentes danzas, eh, momentos de, la, de esta entrada folclórica de la entrada universitaria, que viene con requisitos. Primero, debe ser eh, el titular de la fotografía, ¿no? Al que ha sacado, él tiene que presentar la fotografía. ¿Ya? Segundo, tener un resumen temático de esa fotografía. Y tercero, eh, presentar una fotocopia de Canet, matrícula del estudiante o papeles de pago si es administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés. Estos tres requisitos para participar dentro de este concurso de fotografía que me parece excelente. Lindo, muy Aportamos buena idea. en la cultura y esta diversidad, este, este arte que es nuestro también, mostrando estos trajes maravillosos que realizan nuestros hermanos artesanos. Excelente. Primer premio de los premios, una tablet. Ah, bien. Segundo premio, un celular. El tercero, un certificado. Interesante. Ahí está, esa es la participación. cómo hacer para mandar la foto? ¿Cómo tendrían que hacerlo? No sé si te han pasado sí, ese datito. Sí, Ay, uh, tienen que ir a dejar las fotografías con todos los requisitos que le he presentado al monobloc central hasta el día jueves 27 de octubre octubre hasta las 12 del o mediodía. O sea, tiene que entrar físicamente la foto, sí, no sí. es virtual, digamos, no ¿no? ¿no? no es a un correo electrónico, tiene que ser la foto en papel, digamos, ¿no? Impresa la foto. Sí, ¿no? impresa Bien. con la temática, lo que explica, Correcto. hasta el día jueves 27 de octubre hasta las 12 del mediodía. Ojo, solo deben participar universitarios, docentes o administrativos de la Universidad Mayor de San Andrés. Ha quedado clarísimo. Bien. Exacto, es en el, cuanto... la fiesta, ¿a qué hora empieza esta entrada? El... A las es, 8 de la mañana. Mañana. Mañana, mañana, mañana sábado. O sea, en sí. unas horitas. Sí. en unas horitas. Ya ah, deben sí, estar, a pocas horas, ya deben sí, estar concentrándose los bailarines. 8 de la mañana empieza y eso seguramente se va a extender hasta. Sí, hoy y hasta, hasta última, el domingo posiblemente, sí. ¿no? Ojalá no, y sea solo sea el sábado, y, y bueno, todo con medida, están sí. diciendo las diferentes autoridades que van a tomar más control al, al respecto durante toda la trayectoria, y esperemos que también nuestros estudiantes, Correcto. o los que van a participar, tomen conciencia sobre los hechos que han sucedido el pasado fin de semana, Seguro, ¿no? Con que, mesura, que con to, mesura. Que tomen control, que tomen sí. conciencia, y que no tomen tanto lo otro, ¿no? Que, es lo que, justamente que no sea tanta comerá. ensalada de tomate. Exactamente. <risa> Por no decirlo <risa> Otra cosa. cosa, cierto. Bueno, la última. A ver. Y esta es una. Yo me he quedado más que sorprendida a ver. por esta actividad que se iba a vivir tres días: sábado, domingo, lunes. ¿Escucha ese tema? Sí, un vals, ¿sí? Es una boda. Una boda. Dingol. Ajá. 20 agrupaciones dentro de esta boda. Yo me he quedado sorprendida. Realmente, para casarse una vez para toda tu vida. Tiene que ser a, así. Así nomás. Con tiene 20 ser. grupos, 20 grupos que Madre van a mía. llegar desde Alemania, México, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia. ¿Esto dentro? ya fue o va a ser? Va a ser este sábado. Este sábado, declaro. este sábado, dice. ¿Y la ¿Aceptan boda coladores del año? o no? ¿Aceptan coladores Pero o Pero no? se han invitado por las redes sociales, esta invitación nos llegó a nuestra página. ¿Pero y dónde van a ser la fiesta? A ver, en la el boda? estadio Hernando Siles o dónde? Pues grupos. Es la pareja, esta es esta la pareja. Esta ahí estamos. Es los... la pareja, los novios. Qué lindo, ¿quiénes son ellos? Raumir y Alison. Festejan, y Alison. sí. Festejan el día de su boda el 22, 23 y 24 de octubre. O sea, tres días. Tres días, ¿ya? Esto va a ser en el departamento de Oruro. Ah, en Oruro Con más de 20 grupos. 20. Sí, en el salón Showroom Maidana. Así se llama este salón que está ubicado en el departamento de Oruro. Maidana. A ver, sí, nos vamos con los grupos Bad Boy Blue de Alemania. Segundita, Samurai de México, Antología del Perú, Audi de Ecuador, Gelsit de Colombia, Eddie Lover de Panamá. Mira esa música, escuche esa música. Calamarca de Bolivia, Edson Morales del Perú, Eclipse de Bolivia, Delirios del Perú, Los Flamencos de Bolivia, Yoga de Argentina, Los Corís de Bolivia, Alfredo Larico del Perú. Carisma de Bolivia, Yarita Lisset del Perú, Los Ronich de Bolivia, David Castro de Bolivia, Tu Real Tentación de Bolivia. Y con broche de oro se cierra esta fiesta junto a la banda intergaláctica Popó de Oruro. ¿Qué tal? Así nomás, así de simple, Qué está maravilla. hecha la invitación. Dijeron los novios para aquellos amigos y amigas que no recibieron nuestra invitación, quedan cordialmente invitados por este medio. O sea, ¿podríamos ir nosotros? Sí, exacto. Sí, nos ¿No nos van a echar un ahí? pasajito, sí. ¿cuánto? A ver, en un horario que no es tan mucha afluencia de gente, 15, 15 pesos. 20 vale. a Oruro, Con 15 ¿no? estás en Oruro. Estás. Con 15. Podemos Oye, irnos o domingo, o sábado, o entre esos dos días, porque el lunes venimos a trabajar. ¿No? Bueno, depende, ¿no? Si está bueno el matrimonio, nos quedamos. Nos quedamos. Claro. Yo me he quedado impresionada. Qué no increíble. Sé. Han debido, imagino, buen tempito ahorrar económicamente. Estamos de repente... hablando de una fiesta que seguramente va a congregar a centenares de personas, ¿no? Imagino que sí, son tres días. Imagino Ahora... que un día es del, del varón. Claro. Ocho días de la mujer y el tercer día es recuento de recalos, recojo de padrinos que normalmente hacen. Pero debe haber un cuarto día de curada de Jackie, supongo, pero, pero, mínimo. Pero mínimamente. Y después vendrá la, la luna de miel. Se van a ir de Exacto. luna de miel, me imagino. O, si o se tienen les estos acabado, grupos, mínimos. O se les acabó el presupuesto quizás con las orquestas. No, ¿no? creo. ¿Por qué le digo? En Oruro. van a viajar, qué sé yo, aquí a la... ¿no? En a Oruro lugar. y últimamente aquí en La Paz. hay, eh, él es Gelsi. Mire, ¿Quién? estos grupos. Gelsi. Este Ay. es un, un matrimonio de Oruro también Unas imágenes de apoyo del, ¿Y el de dónde llega? El YLC, a ver, a ver Panameño Yeltsi de Colombia Ah, colombiano Colombia que también lo trajeron en un matrimonio en Oruro. Mira. Oye, Oruro, Oruro está bien. Sí. Yo me estoy dando hay, hay cuenta. Hay que ir a matrimoniarse a Oruro. aquí en La Paz. Oruro en matrimonio. Están se las... sacando ventaja, chico, impresionante. Así que esta es la última invitación. Me quedé sorprendida y quería compartir con ustedes esta, este enlace matrimonial que se debe vivir este sábado, domingo y lunes. Hay que llevar regalo? Yo creo que sí, pero que le pongas un billetito, una cajita de unas rubias, yo creo que está ahí. Ya está, ya es suficiente. Yo digo, ¿tendrá tiempo el novio para recibir a los invitados? Claro, vale, creo tremendo. que Yo por mí disfruto de los grupos que estoy contratando, ¿no? Que Cierto. Están, y bueno, los regalos que los reciba la mamá, los familiares. Vale, obviamente. ¿no? Qué con locura. todo respeto. <risa> bueno, <risa> Lidia, cuento a la qué belleza. cultural y social, bueno. querido gringo. Dale, no, te agradezco, Lidia, como siempre. Hoy hemos entrado un poquito tarde, mil Ay, disculpas no, por eso. Pero bueno, el sábado te vemos, ¿no? En sí. la noche. A ver, no, cuéntanos. Le cuento, le tengo noticias. A ver, cuente, cuente. Le cuento que el pasado fin de semana dijimos que este sábado ya no íbamos a salir porque ya se viene el programa de lunes a viernes. Optamos, optamos. Pero esa no la tenía, cancán. yo no me diste sí. esa noticia. A ver, sí. ¿cómo es eso? Esta semana hablamos y dije, no, se hace necesario todos los días el programa desde el lunes estamos desde las 3 a 4 de la tarde en este programa no, fiesta mayor no, no me contaste eso <risa> pero es se la doy la Oy, qué lindo. estamos ultimando detalles bien, y ya bien. Se cerró todo adiós gracias y muchos muchas empresas que nos están apoyando qué bueno. la gente también está muy contenta porque quería tenernos todos los días para ya noticiales más sobre las actividades que se viven en nuestro país maravilla entonces desde el lunes a las 3 de la a tarde. las tres de la tarde fiesta mayor qué bien qué bueno sí. te deseo el mayor de los éxitos gracias. entonces el sábado ya no ya no Ahora... Pero a ver, ojalá más adelante... Hagamos un especial porque tenemos nuestro público en ese horario, se ha acostumbrado a escuchar los no? grupos, no? las entrevistas, pero estamos en ello también. Bien, excelente. Gracias. Bueno, ahí está. Lidia Chávez, entonces, anóteselo desde el próximo lunes a las 3 de la tarde aquí en las pantallas de Aviala. ¿Vas a venir el viernes, no? ¿O, ¿Sí? o ya con, esa, no, no voy con a estar ese compromiso acá. ya no vas a venir? No, voy a estar. No aquí. nos vas a desabandonar. Para nada. Ya, Como muy bien. Hemos hecho. hecho, entonces. <ríe> eh, nos vemos mañana en el Matriqui. Nos vemos esta mañana. Dale, siempre. cuídate. chao 11 con 12, 18 grados centígrados.